Hey, muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Danich y hoy no os voy a preguntar cómo están porque en realidad me chupa tres pingos. Bueno gente, ahora sí, fuera bromas, hoy os voy a traer la nueva sensibilidad. Una sensibilidad de mando que funciona para consola como para PC 4 PS5, Xbox, Nintendo Switch también incluso. Y para, obviamente, PC, para mando, ¿vale? Os voy a traer esta sensibilidad que de momento esta me ha ido muy, pero que muy bien en temas sobre todo de AIM. Eh, directamente es que le pego balas a casi todo el mundo en la cabeza y es alucinante. Es verdad que se puede mejorar un poco en la edición, pero no sé si es porque yo soy malísimo jugando al Fortnite... O porque en la sensibilidad eh, es un poquillo como rápida, a la vez lenta Es bastante rara en edición, pero en lo demás es bastante buena, ¿vale? Bastante buena vamos No vamos a fallar ni una bala, literalmente Y con las nuevas armas de Fortnite que tienen un boom impresionante Ahí veis que no fallamos ni una bala Y bien, gente, antes de seguir Me encantaría que se suscribieran al canal, ¿vale? Que estamos a puntito de llegar a los 5.000 suscriptores Porque, eh, además... Todos los días hacemos directos de regalando pavos y hacemos sorteos. Hoy incluso creo que voy a hacer un sorteo de la King Galaxy. Así que chicos, ya sabéis, uniros, poned la campanita y... ¿A qué esperáis, tío? ¿A qué esperáis? Que es una suscripción, es gratis, joder, no perdéis nada. Solamente se tienen que unir a los directos. Es que les estoy regalando cosas a todos los seguidores y es 100% real, no fake. No es un link mega ni nada de esto. Porque tengo pruebas de que hay gente que ha ganado ya hasta una skin, así que ya sabéis, suscribirse. Ahora sí, gente, como iba diciendo, vamos a enseñarles la nueva sensibilidad y empieza por arriba. Bien, gente, como lo veis aquí, correr automático, comando activado, construir inmediatamente activado, vibración, muy importante desactivarla, por la razón de que nos mueve el joystick cada vez que vibra. Eh, luego sensibilidad mira y apuntado se desactiva porque activamos las opciones avanzadas Y al construir le ponemos un 1,9 y a la edición le ponemos 2,2 Y bien gente, esto es una sensibilidad como ya he dicho un poco rápida en tema de edición o algunos será la lenta Esto es muy, pero que muy diferente con respecto al mando que tenéis y a la configuración que le vamos a poner a continuación Porque tiene que ver todo, toda la sensibilidad, ¿vale? Toda la sensibilidad es muy importante Como digo, si cambiáis solo un ajuste ya cambia toda una sensibilidad entera Así que, de verdad, es muy importante seguir los pasos de este vídeo y verlo por completo Bien, ahora seguimos y bien gente, como hemos puesto avanzado, vamos a poner en velocidad horizontal de la vista al 52% y vertical al 50%. Luego los potenciadores lo desactivamos, he estado probándolos esta semana los potenciadores y algunas cosas son positivas pero la mayoría son negativas, así que prefiero desactivarlas. Tiempo progresivo 0,0 segundos y potenciador instantáneo al construir, obviamente activado. Esto es súper importante, así no tenemos que dar doble clic al construir, ¿vale? Solamente con un botón lo construimos. Y bueno, gente, eh, les recomiendo totalmente ir a los vídeos de las tarjetas. Ir a los dos puntitos, darle clic a la pantalla, ir a los dos puntitos de arriba si estáis en móvil. Y os va a salir como tarjeta o vídeos o algo así. Y estamos haciendo una serie de cómo poner el Fortnite más renderizado para que os vaya a mucho más FPS, ¿vale? Y es una serie que está teniendo bastante éxito en nuestro canal Y por cierto, eh, muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo que está recibiendo este canal Últimamente está creciendo pero brutal Y bueno, eh, como ya he dicho, que vais a mejorar mucho el Fortnite, el rendimiento y todo, ¿vale? Sobre todo, eh, cómo utilizar como macros en mando, ¿vale? En PC bueno, pero la serie de esta gente es solo para la gente de PC. Pero ya se, ya seguiré subiendo vídeos, eh, tipo cómo mejorar los FPS en PlayStation y esas cosas. Es que yo como soy de PC no tengo ya la Play y no sé muy bien cómo va, porque no lo puedo ver a simple vista. Pero mi hermano sí la tiene en la Play, así que puede que se la preste para subir más vídeos. Y bien, vamos ya con la sensibilidad otra vez, perdón, que me he distraído un poco y bueno. Y bien gente, como veis ahí, estaba probando los potenciadores antes, pero nada, que prefiero desactivar los potenciadores. Bien gente, se quedaría algo así, un 8% en la mira y un 7% en el potenciador. Hacerme caso, aquí sí activamos los potenciadores, me va súper súper bien, damos como digo casi todas las balas en el aire, es impresionante el aimbot que tengo y bueno... Ahora sí que sí, vamos con la zona sin uso que es súper importante Muchas gracias Tiago por seguirme en Twitch Que acaba de salir en pantalla, amigo Y bueno, vamos ya con la zona sin uso Como digo, yo uso lineal exponencial Si queréis una sensibilidad exponencial decídmelo por los comentarios y lo subiré Que por cierto, ese vídeo de exponencial fue de los más famosos que se me han hecho en el canal Y bueno, la zona sin uso es 12% y 12% Y luego desactivamos el panel de control eh, 12% ¿Por qué, Brian? 12% porque nosotros, yo mejor dicho, yo tengo el mando roto Entonces se me mueve el personaje si lo pongo al 5 La mejor forma que hay eh, de zona sin uso es el 5, ¿vale? Si tenéis el mando súper bien, ponedlo al 5 y no y bajar un poco la sensibilidad Pero bueno, yo la tengo al 12, si les pasa lo mismo que a mí, que el personaje se les mueve solo porque yo Justy lo tenéis reventadísimo pues lo ponéis al 12 y si os sigue moviendo solo el personaje lo ponéis al 15 o por ahí ¿Vale? Les irá genial, hacerme caso que este es un buen truco para la gente que tenga el mando roto como yo Así que nada, eso es todo chicos, esa es la sensibilidad eh, Esta partida de fondo no la saqué con mi dúo, con mi amigo Josefa Creo que se llama Josefa <risa> No me sé el nombre como... Es que yo lo llamo por el nombre de Fortnite Amigo, lo siento mucho si no te llamas así tío, es que ya ni me acuerdo bro A ver... Yo es que le llamo por el nombre del y ¿sabes? Bueno, gente, eh, muchísimas gracias por todo el apoyo que estamos dando, de verdad, lo agradezco muchísimo, de verdad, eh, estoy flipando Y si queréis participar en los sorteos de pavos que estamos haciendo todos los días, pues eso Solamente tenéis que uniros a los directos de todas las noches y las, y ya está y ya está, es que no es otra cosa, tío y bueno, aquí atentos a la jugada Ah no, esta no es, nada, me he equivocado Bueno, como lo iba diciendo eh, Solamente tenéis que uniros al canal de Youtube A los directos o a Twitch, a donde tú quieras Aunque prefiero que se unan a los directos de Youtube Y si habéis llegado a este punto del vídeo Comentar aquí abajo en la caja de comentarios Soy todo una estrella Tenéis que comentar Soy todo una estrella si habéis llegado a este punto del vídeo ¿Vale? Todo el mundo, todo el mundo que ha llegado aquí Tenéis que comentar abajo Soy todo una estrella a ver por qué La gente se va a rayar fleje cuando lea Los comentarios y dirá ¿Por qué? Porque tú has visto casi todo el vídeo Completo y me lo vas a agradecer Porque Bueno, puede que les traiga una sorpresa O un sorteo a la gente que comente En este vídeo, así que bueno, yo que ustedes comienzo, iba a decir, comento eh, a tope, ¿vale? Comento a tope abajo en la caja de comentarios. Me pongo a petar a comentarios sobre cosas de vuestra vida o cosas así de forre también. Pero no vale comentarios tipo Hola, H, A, B, B, B, así, cosas así. No petéis así, por favor, que queda muy feo. Comentar comentarios razonables, con sentido común, por favor. Es lo único que pido. Así que. Bueno gente, yo me despido por aquí, os dejo la partidita de fondo con la musiquita y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Estamos reventando esta lobby. Sí. Si, encontráramos, si encontrásemos a mucha gente... Sería muerto. No, ah, no encuentro al, al tío. ¿Te recoges el coche? Ah, no, no puedo, estoy cayendo. No, chico. ¿Qué pasó? Rey, ¿Eh? Rey, tío, tío. Estoy yo con ella. Sí, estoy yo. Ah, yo tenía otro juego ahí. Aguanta, aguanta. Estoy contigo ya casi. Muy arriba. Vale. Yo sí que odio al high, eh. Aquí la gente se toma las públicas como un competitivo. 25, 25. Vamos a abrir. Mira, vamos a derrumbarle la torre, eh. Sí, sí. Seguro, seguro yo. Venga. Seguro, seguro vuelo. A mí sí, se me si se baja. Va. No, son dos, son dos, eh. Tía. Tengo otro por detrás. Ya aguanto, ya aguanto, creo. Tengo otro por detrás, craqueado. Vale, bien. Ya atrás muerto, te El atrás, de él, ¿vale? Pues a tomar por culo, tío. Dani, ¿te la has cargado? Sí, a la dos. Qué bueno eres, Dani. bueno, Dani. Pues toma por, por culo. culo. También, Dani? ¿Dime? Ya, también lo he cargado. Sí, también. Eh, creo que tengo va? otro aquí cerca, eh. No, el que está abajo, lo que tiene, que decir abajo, lo que me lo he cargado. Mira que la gente que maté se unió a Twitch Hostia <risa> ¿En serio? Sí, porque se unieron dos personas juntas ahí Hostia, hay una banda de lobos ahí que flipas ¿Dónde? <risa> Detrás, una banda de lobos Gente, gente! ¿Dónde? Vale, vale, lo veo Vale, le subo Vale, esta gente no se... Son... 170 Wider Bonísimo Eh, no, ayúdame, ayúdame, ayúdame Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Bonicia, bro wow. Yo tengo eh, fusil primitivo y, y escopeta primitiva. A lo que quiera, eh. Eh, eh gente, gente, venme. Ven. ¿Dónde? Aquí atrás. No, viene, viene. Y sigue subiendo. Mierda. ¿Dónde está la peña? Es que me han no, escuchar el juego, tío. A lo mejor este video lo subo a yo, YouTube si ganamos, eh. Así que... Tío, que no más. Ya pero... Estoy subiendo aquí. Eh, hostia, que tengo un tío. Uh. Arroba b a c h T, o d m gracias por el stay safe sí. Vale, que está uno muy guay, eh, muy guay ¿Para qué? No creo que. Aquí. A eh, uno te voy contigo ¿Bueno, Dead Dead Buenísima, tío Buena, tío, buena, okay. hostia Wow, eh, no, si sí, ya está, bueno, estoy ya. Más gente de ánimo, eh. Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo lo he aquí. Me encanta este arco. Hola, ¿Sí? TNF. Jim. ¡Vente, vente, vente! ¡Vale! ¡Estoy bien! ¡Agua! ¡Tengo mucha gente aquí! ¡Prueba, protégete, protégete! Vete conmigo, ponte conmigo! Ayuda, grande. Vale, venga, aquí, atrás, atrás, ahora. No, nah, no, no, te voy a hacer. Nah, sí, sí, sí. Cuidado con la que no te metas. Me tengo cura blanca, eh. Mira, quédate. ¿Oh? No. hostia, me dispara. No, no le he dado, tío. Blanco Muerto, uno Buenísima. No, no, no, no, no, dale, va. Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. Sí, sí. Vale. ¿Tiene cura blanca? Sí, sí, sí. Pero ahí bueno, te lo arranca bueno. que me a tu meta, ¿no? Vamos, vamos de aquí. Voy a regalar una skin, bro. Yo regalo skins con sorteo. Esto los lo hago, ya. El de hoy lo he terminado, mañana no antes, entonces, No, entonces a curar algo rápido. Pero faltan eh, poquita gente. Te lo hace hecho a me da igual, eh. Ya, pensaba que me iba a dar, tío. Pongo tiempo, Dani. Dime. ¿O alguien, pongo tiempo. si puedes venir conmigo. ¿Por qué voy aquí? Sí, sígueme, sígueme. Hostia, tengo más, más, más de Fuck. Nos hemos separado, tenemos que unirnos. Cuidado, no? bueno, me uno contigo ¿Cuánto llevas en tramo? un poquito, chal ¿Qué ¡No, ¿Tú no, ¿Tú No, no, tío No, viene otra Pues más Dani, eh. Ya, yeah, ya, yeah. ya. Oh, Tengo que matar a este tío. Vete pa'. Vete pa' un tallamón gato. Hostia, el bot. Pero ¿cuántos bots hay? Dos. No. ¿Pero ¿Cuántos bots? No. no. Pero son, son bots o personas. Personas, personas, te llevo una de esta. Te han cargado, Dani. Va, pero si son Me han punto ahí, eh. Eh. Seguro, a ver, el boli se manda Me pasa todo lo grande No, ¿qué es, ¿qué es esa mierda? Sí. ¿Qué es eso, bro? Hostia, ¿Qué roto está eso? ¿Qué roto? ¿Qué roto? ¿Esa es la última o no vamos a okay, pegar? Vale. No, ya me voy ahora Yo creo que tengo que a la última cuando no quedar los fines no <laughs> de tal